Vamos con don Bernardo Jabalquinto, eh, saludarlo inmediatamente, candidato presidencial, que a una larga carrera, pero esas largas carreras que son bastante cortas. Usted sabe, don Bernardo, ¿cómo está? Hola. Hola, hola, ¿cómo están todos? <ríe> perdón, perdón. No, yo decía que una larga carrera para el tema presidencial, pero en el fondo es bien corta también, ¿eh? Si este año se tiene que se tiene que hacer la campaña, se tiene que posicionar lo, los, los temas fuerza, uff, se tiene que hacer mucha campaña, eh no sé, eh, no, no es fácil y, y, y digamos, no hay mucho tiempo, si esa es la verdad, y además que seamos honestos también, eh, Bernardo, hay muchos que van aquí ya con, con la delantera de salir eh, muchos en los medios de comunicación, en la televisión, en los programas políticos, qué sé yo. Así que, ¿cómo ves tú eso desde de, de, de tu prisma, Bernardo? Yo creo que eh, la, las personas podrán salir mucho en la, en la televisión, pero lamentablemente eh, yo creo que la gente, independiente de lo que hagan, siguen eh, los ratings saliendo sumamente bajo a las personas. Ahí he seguido en, en las redes sociales, como Jadude, no sé cómo se llama, eh, Daniel Jadero, ese mismo, mm -hmm. eh, fue al sur y la gente le decían que se fuera a Venezuela. Yo creo que, o sea, uno... Ya se le como que perdió el respeto, aunque tú tengas una forma distinta de, de, de pensar eh, ya como que la gente está eh, sobrepasó el, el tema de tolerancia, yo creo porque hemos estado en este tema del COVID por mucho tiempo y la gente está un poco afectada por, por las razones del encierro. Y como no podemos salir de, de la crisis económica que está viviendo el país y de la y de la pandemia eh, seguimos con el mismo eh, el mismo espectáculo de los mismos eh, eh, gente de los mismos partidos políticos mm. los mismos discursos las mismas promesas y que llegan, salen elegidos y no cumplen absolutamente nada fíjate que yo me he dedicado esta semana a escuchar a la gente ¿Ya? los problemas fundamentales que hay que el problema que, que la gente tiene en este momento, por ejemplo, es que los pagos de estacionamiento son demasiado caros. Mm. Las tasas de interés de los bancos, que también son usureras, en un, creo que es el país que cobra la tasa más alta en, en, en Latinoamérica. Mm -hmm. La gente tiene problemas porque en el transantiago en transporte, porque no pueden pagar los mil pesos, pesos que le cobran. Entonces, todas esas cosas... Eh, a uno como que le invitan a seguir eh, profundizando cuál es nuestro real problema. Yo creo que la, eh, si tú comparas Estados Unidos con Chile, yo no le veo ninguna diferencia en los precios. Creo que nosotros estamos viviendo en un país de rico pero, pero somos pobres. ¿Te das cuenta? Porque el costo de la vida es muy alto en Chile, y los salarios son muy bajos. Entonces, la gente, claro, no respeta absolutamente nada y ya se está poniendo un poco intolerante digamos, en el sentido de que ve algo. O sea, el otro día vi en una, en las redes sociales que están sacando eh, el monumento en, en, en la Plaza de y y un gastadero de dinero, pero tremendo, y pasa un señor indigente con un carro de un supermercado irritadas, sinvergüenzas, sinvergüenzas, siguen robándole dinero al país y tienen a la gente muriéndose. Entonces, todas esas preguntas eh, yo creo que la gente tendría que reflexionar un poco, digamos, eh, de lo que realmente está pasando en Chile. Porque si yo veo que ellos gastan cualquier cantidad de dinero en, en los espacios televisivos para para que los rankings lleguen hasta un 5% y no sigan, no suban, yo creo que hay un problema, ¿no? Y yo creo que la gente no quiere, no los quiere. Oye, Bernardo, espérate, para pa aterrizar un poco en las conversas, porque disparaste, no sé, como, como siete, ocho temas de una. Oye, p, p, primero el, el, el, el digamos el, el pasaje son 700 pesos, no 700 mil, ¿cierto? Ya, eh... 700 pesos, 700 pesos, perdón. Setecientos mil, qué manera de subir, dije yo. Ya, esa es una. Después, eh, eso de, de, digamos, de las tasas usureras, eso está regulado, ¿no es cierto? Eso está regulado y hay una tasa donde, donde tú no te puedes subir porque eso ya sería usura. Eh, y, y, y, y por eso, digamos, hay una tasa convencional y por eso la gente eh, siempre se recomienda eh, ir a las entidades bancarias eh, o la financiera ¿no es cierto?, que te van a dar un, un porcentaje más o menos, ahora, eh, son altísimas, sí, correcto, pero está más o menos normado, porque si tú te vas a algo eh, informal y que muchas veces lo hace la gente porque no tiene cómo recurrir a la, a la bancarización, entonces ahí sí que te pagan te, te pegan el, el, el palo pero con tú. esos dos temas bueno hay, dan, ¿no? hay, hay hay gente que claro exactamente si tú le das la gente que te, los prestanistas son extremadamente usureros que cobran hasta un no un, y, si, y, si un, no, y después, de después te mandan a cobrar pero, con violencia y con todo lo demás pues eso es un hecho sí pero pero suponte el, eh, ese esa esa regulación de que tú hablas en Chile ¿Mm? Aquí en Chile, nosotros somos un país que estamos más endeudados por las tasas que tenemos de interés. Uh -huh. Porque suponte que en, en Estados Unidos, el interés anual de una tarjeta de crédito es máximo, puede ser un 4%, 4-35% al año. Uh -huh. Y nosotros pagamos treinta y tanto, 34%. Uh -huh. ¿Okay? Sí, sí. no al punto que iba es yo feliz. que no es que cualquier banco puede cobrar lo que quieran a eso iba no es cierto que está regulado ahora que la regulación no nos favorece nada es ¿sí? eso es ¿eh? un hecho eso está clarito es un hecho entonces que tú vas a su mercado en deudas compras con la tarjeta de crédito pero pagas pagas diez veces el producto que compraste mm. y eso no corresponde porque la gente está ahogada. Tú tienes que regular también los, los, los servicios básicos. O sea, aquí en Chile uno de los países que paga más caro en, en, en cómo se llama en el tema del eh, el agua, la luz, el gas. Lo está está hablando del tema de los 700 mil pesos porque está hice una construcción del metro en distintos países de Latinoamérica. Y nosotros somos los que pagamos más caro de todos. Entonces, eso es lo que me, lo que la gente le afecta, porque mm. con... El bolsillo salario, directo. Claro, porque con los salarios mínimos que tiene la, la gente, que es, que es la mayoría de Chile, eh, yo siempre lo he dicho, el, el 80% de Chile es ganar un, básicamente... Unos sueldos muy bajos para el costo de vida que tiene Chile. Y tú vas al supermercado todos los días y todos los días, o sea, creo, creo que hoy ya el kilo de parte te cuesta 7 mil pesos. Eso es, es es inviable, la gente no compra. Mm. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí están los políticos que tienen que arreglar esto, señor. Entonces, hablando de políticos, ¿qué quiere usted, la, el pulso o la academia? ¿Qué vamos a analizar? Dígame usted, ¿cuál quiere? ¿Cuál prefiere? ¿Cuál le cree más o no le cree a nadie? yo yo creo yo creo en, en la gente yo creo en la gente porque la gente eh, vive el día a día y los parlamentarios tienen unos salarios que son estratosféricos y realmente yo creo que nunca nunca han ido a la ventana nunca, ni no conocen Peñafol. <risa> Entonces, no, no, me, no les puedo creer en lo que ellos me digan uh -huh. y lo que me van a prometer, porque no lo van a cumplir. Ya lo saben, llevamos no sé cuántos años, y, y del lado que va, que sea, ¿no es cierto?, eh, no lo cumplieron. Entonces, hay cosas que son rescatables. El 100%, 100 yo estoy de acuerdo con eso, y hay que tomarlo y mejorarlo pero aquí la única forma de que vamos a salir adelante es de que nos unamos todos y colaboremos. Mm. Porque porque porque suponte, esa es la, la fórmula que ellos deberían entender y decir si la gente está diciendo esto, porque yo creo que no escuchan a, a la ciudadanía. Y imagínate, o sea, acaba de renunciar el, el, el, el jefe máximo de la de la zona de la, la macrozona de la araucanía porque no está en su Oye, pero, Bernardo, es que ¿Ah? me estáis tocando muchos temas y están re buenos esos temas, pero vamos por partes, <risa> <risa> vamos por <Pero> parte. eso, <risa> el, Esa es nuestra realidad. Mira, tipo. primero acuérdate, acuérdate, que hay un. Hay son un, seis y... generaciones ya en este minuto que nosotros seis generaciones ah. de, lo, de la, entre la pandemia y la crisis económica. Son seis generaciones que vamos a tener, nos va a costar recuperar para llegar al punto donde estábamos, ¿no? y esos son 180 años. Entonces, ¿que vamos a ver algún cambio en los próximos gobiernos? Bueno, eh, la disociación de la, de la casta política, digamos, de los parlamentarios también. Eh, este tiene muy afectado digamos una ciudadanía que ya está de, verdaderamente choqueada con, con algunas cosas, por ejemplo los sueldos digamos de los parlamentarios muchos de los cuales llegan por rebote porque ni siquiera por elección directa ¿no es cierto? de, de chorreo les le corresponde a ellos eh y eh, cero posibilidades de cambiar, digamos, de, de, de escenario, pagándole menos, ajustándole un poquito más las la, la remuneraciones, porque eso no lo ve eh, una carta constitucional, no la ve el Ejecutivo, lo ven ellos. Ellos mismos se adecuan, o se adecuan como quiera usar el, la, la conjugación verbal, eh, para que funcionen de esa manera. Entonces, claro, todas esas cosas chocan. Imagínate que hay un exministro ministro que, que no tenía idea del tema del hacinamiento. Eh, o sea, esa es la realidad es una desvinculación con lo que efectivamente le corresponde soportar vivir a cada una de las personas que con menos recursos están en nuestro país, hace mucho rato, eso golpeó muy fuerte eso es lo que hizo remecer también a la política nacional, eh, Bernardo sí, eso, eso, eso es lo que te estoy tratando de, de, digamos por eso que te dije eh, mira, no hay un tema porque son muchos porque me dediqué todo el fin de semana digamos a a, a establecer conversaciones con las personas. Quiero escuchar, suponte que ellos mismos me digan a mí cuáles son sus problemas reales. Y eso, el, lo que te estoy diciendo es lo que está pasando. Entonces, yo siento que lo que tú me estás diciendo es, es la santa realidad, porque eh, ¿cómo no van a poder ellos ser un poco flexibles? Si, oye, nadie, nadie, nadie quiere una Venezuela nadie quiere suponte un, un país que sea ni, ni de extremos pero sí tenemos que tolerarnos entre nosotros y tenemos que tener la libertad de pensamiento o sea a ti no te pueden meter preso porque tú dices una cosa o los matinales suponte no pueden estar repitiendo todo el día temas que son irrelevantes para el país porque uh -huh. tenemos que solucionarlo todos tenemos hay, hay gente brillante en el país para solucionar todos los problemas que tenemos ¿Y a dónde estarán esas personas brillantes hoy? ¿Estarán secuestradas? ¿Dónde, digamos? O, bueno. No, no están secuestradas, simplemente que las cúpulas políticas y empresariales simplemente no nos dejan participar, ah, porque ya tienen sus cuotas. Ya, oye, eh, mira, el, estamos con la Plaza Pública Cadem, La aprobación de Sebastián Piñera, 20%, se mantiene según los últimos resultados bajó un porcentaje de rechazo en tres puntos porcentuales en relación al estudio publicado la semana pasada, 67% de desaprobación. A ver, 52% se declaró desacuerdo con la reforma de pensiones. Eh, 52% se declaró en desacuerdo con la reforma de pensiones propuesta por el gobierno. Mientras que el 44% responde que debería ser aprobada ahora versus un 52% que cree debiera ser después de las elecciones de abril. En el tema de la reforma previsional, 51% prefiere que el 6% adicional de cotización vaya completamente a la, cuerta, a la cuenta personal de la AFP. 34% está a favor que vaya totalmente a un Fondo Común Solidario. 11% opta por un 3% con la cuenta personal y 3% al Fondo Común Solidario. Sobre la administración del 6%, la mayoría de los encuestados, 77% señala que las personas deberían poder elegir si es administrado por una institución estatal o una AFP, y el 73% está de acuerdo con la creación de una AFP estatal que compita con las actuales AFP. ¿Qué te parece hasta ahí? Mira, seamos realistas. ¿Cuántos meses de gobierno le queda a este señor Contados. Contados. ¿Tú crees que puede hacer todo lo que está diciendo en estos meses? ¿Con respecto a la reforma de pensiones? Sí. sí, sí. Bueno, depende del, del Congreso, ¿no? Va a depender del Congreso y de él, porque suponte, de ahí sola, él, él presentó un... porque es tan complicado, es tan complicado que nadie entiende absolutamente nada, porque suponte tú postulas una cosa y no puedes eh, postulas para la otra, ¿no? es que eres muy pobre, es que eres muy rico, eh, la, eh, y, y suponte que la, el dinero se vaya a la FP de, de la ISAP, Oye, es, es un tema súper complicado Tú que en, en, en seis meses van a poder si en 30 años no fueron capaces de cambiar las cosas, la van a hacer ahora en, en seis meses. Olvídate, no, pero este es, este un, es un tema que parado. viene bien de atrás. Claro. Va a quedar ahí. Va a quedar ahí Por último, en la política directa se preguntado sobre la aprobación de los personajes políticos. La presidenta del Colegio Médico que lidera la encuesta con un 57% de aprobación. Triple empate entre el alcalde Joaquín Lavín, la alcaldesa Evelyn Matei y la diputada del Partido Humanista eh, Pamela Giles. Los personajes con menos aprobación: Cast, José Antonio Cast, Gabriel Boric y Paula Narváez. Mira, Paula Narváez ahí con con menos aprobación según la última encuesta eh, Plaza Pública de Arcadem. Imagínate con toda la, eh, Mira, yo creo, yo honestamente, eh, esa encuesta no las creo porque es como un partido de fútbol la política ¿Okay? al final se van a ver los los, los, los que realmente van a llegar a, a, a, a la última instancia porque en este minuto acuérdo de siempre después de estas elecciones vienen las primarias y de la de la de, la, de los conservadores digamos, uh -huh. y vamos a ver quién sobrevive de eso entonces no no sé ahora es, es muy decidor que Narváez tenga una una aprobación tan baja que representa sí. al bloque, no sé, de la izquierda. De de eh, bueno, imagínate, eh, yo creo que eso es razón, una razón, para poder decir, mira, si eso le pasó a los a los liberales, vamos a ver qué va a pasar con, con las encuestas, digamos, eh, Después de las elecciones, porque va a ser decidor lo que ocurra ahí. Yo, uh -huh. yo siento que mucha gente no va a votar por los, por los personajes que se están repitiendo el plato políticamente, sino que van a votar por los independientes. Y sí. bueno, ahí va vamos a ver qué ocurre ¿no es cierto? con con el, con el candidato socialdemócrata Lightning pues, también. Sí. Oye, bajo el, el porcentaje, digamos, de aceptación para um, Narváez, del Partido Socialista, que está abogando también, eso es lo que parece que todo indicará, ¿eh? por la unidad, incluso con algunos algunos guiños, se, se dicen en política, ¿no es cierto? sobre un proyecto común con el Frente Amplio y también la democracia cristiana. Eso habrá que establecerlo. De hecho, eh, Boric también es uno de los muy pocos... Eh, eh, aceptado digamos en, o nominado digamos en, en, esta última encuesta. Así que vamos a ver qué es lo que hace el conglomerado de oposición y vamos a ver qué es lo que hace también la derecha o el oficialismo. Bernardo nos pilló la hora, como siempre, 30 segundos para lo que quieras decir. No, solamente que se cuiden del código que está muy fuerte y bueno que se traten de gastar lo menos posible para que puedan y, y cómo se llama pasar este periodo el mes de marzo que es el más duro que tiene que pagar los colegios tiene que pagar digamos las universidades tiene que pagar los permisos mm. tantas cosas. se cosa. junta todo eso. Sí. oye y no se suena la micro tuya con de, de 700 mil pesos muy cara la <risa> no, no no no muy cara yo pido disculpas pero está, <risa> no, eh, está estudiando los métodos de otros países sí, yo, pero por qué cómo vamos a pagar tan caro el la transportación o sea, yo Bajaría los precios a 400 pesos a todo el mundo. Sí. Entonces, le saca una carga a la gente, puede, por ya. lo menos puede almorzar. Y, y, ¿Y quién paga eso? Porque eso a alguien lo tiene que pagar, ¿de dónde se saca esa plata? Pero bueno, ya es un tema. Es la mala gestión de la administración que se hace en nuestro país porque no se administra bien los presupuestos. Eso es, yo, la otra vez. Siempre tengo que escudarme yo o defenderme. Yo no quiero decir que no bajen los precios, por favor, de, de, de, la, de la micro y del transporte público. si eso, muchos, En muchos países está subvencionado. Pero hay que ser súper, si se saca de acá, se pone al otro lado, ¿no es cierto? La, la canastita tiene que estar bien equilibrada. Y ese es el trabajo que tienen que hacer los políticos, los económicos. La, la gente que maneja bien los números. Entonces, esa es la respuesta sí. que le estamos pidiendo como ciudadanía a ellos. Ya, Bernardo, nos pidió la hora, nos tenemos que ir. Nos encontramos la próxima, bueno, próxima semana. Cuídese. Saludos a todos, gracias por escucharnos. Adiós, que Chao, sí. gracias.